un gusto ver a los colegas que que hoy día están aquí presencialmente un afectuoso saludo también para quienes nos están viendo vía streaming la eh, reunión de hoy este encuentro particularmente tiene por finalidad poder mostrar el sistema de historia de la constitución labor de los convencionales constituyentes y eh, fichas biográficas de los convencionales constituyentes. Para eso me acompañan Karen Morrego, que va a presentar principalmente lo que tiene que ver con historia de la constitución, Denis, que pondrá el foco en la labor de los convencionales constituyentes, y Pablo, eh, que nos mostrará principalmente este producto que dominamos fichas biográficas de los convencionales constituyentes. En su conjunto, estos componentes conforman un todo, que es el que vamos a intentar eh, poder presentarles. En esto de la lógica del trabajo colaborativo eh, de los actuales grupos y de los que nos antecedieron, yo creo que es bueno hacer un poco de historia. ¿De dónde arranca este proyecto? Este proyecto se ancla, ni más ni menos, que en una de las labores habituales y permanentes de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la elaboración de eh, la historia de la ley y la labor de los parlamentarios, principalmente la historia de la ley. Esa historia de la ley eh, tiene un hito fundamental eh, durante la actual dirección, particularmente el año 2015, en que se lanza el nuevo sitio de historia de la ley y labor parlamentaria. Un evento que se desarrolló en la biblioteca con la presencia en ese minuto del Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara, Senador Walker y Núñez respectivamente. Coincidentemente también, eh, la biblioteca en ese minuto impulsaba eh, en la incorporación de la mejor tecnología posible para el marcaje de la documentación jurídico-legislativa. Y esa mejor tecnología disponible era lo que se ha denominado el XML legislativo acomantoso. Nosotros promovimos, junto con el Senado y la Cámara de Diputados, traer eh, la experiencia y el conocimiento de la Universidad de Bolonia, con el equipo dirigido por Mónica Palmirani, ...para que pudiésemos nosotros estar eh, en ese estándar, o sea, el estándar más alto del mundo... ...en materia de información y de gestión de la documentación jurídico-legislativa. Bueno, eh, en ese escenario eh, nos encontramos con el proceso constituyente, iniciado el, el 15 de noviembre de 2019... Eh, ...con el acuerdo por la nueva constitución y la paz. La biblioteca en ese marco busca, ante un hito tan relevante en la historia republicana... Eh, ...cómo poder contribuir. Y con el respaldo de la Comisión de Biblioteca eh, empezamos a explorar alternativas... En ese minuto, recuerdo yo, la dirección impulsó una serie de reuniones con candidatos a convencionales constituyentes, donde se les presentaban distintas posibilidades. Dentro de ellas, eh, la oferta de elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución, que era muy bien recibida por los candidatos. Posteriormente, la biblioteca suscribe un convenio con la Convención, donde uno de sus componentes justamente es que la biblioteca se haga cargo de elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la nueva Constitución. Este fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo de más de un año, eh, donde principalmente la responsabilidad eh, la tuvo el equipo que dirige CAREM, es decir, la sección de Historia Legislativa y Parlamentaria, donde además concurrieron y colaboraron muchos funcionarios del Departamento de Servicios Legislativos de otros grupos y, por supuesto, donde tuvo también, y como siempre, en lo que el Departamento hace, una colaboración, y más que una colaboración, una responsabilidad y un compromiso central, el equipo de ciso eh, Bueno, como todos saben... Eh, el 4 de septiembre pasado, la ciudadanía eh, optó por rechazar esta propuesta de nueva Constitución. Con lo cual, el trabajo desarrollado quedó en la calidad de proyecto de nueva Constitución. Sin embargo, ese trabajo desarrollado no solo tiene un valor histórico y político, sino que también es valioso como antecedente, para la continuidad del proceso constituyente. Pero esta experiencia nos permite hoy día a nosotros, a la biblioteca, ofrecer en particular en un escenario en que el Congreso Nacional tiene un rol especialmente protagónico en configurar un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente, eh, hacer una oferta muy potente, que en primer lugar ...significa ofrecer un sistema de información jurídico. En este caso, la historia fidedigna del establecimiento de la nueva constitución... ...la labor de los eventuales convencionales o quienes participan en ese proceso. Esto, además, cumpliéndose algunas condiciones y requisitos... ...pudiera, en este nuevo escenario, significar que la biblioteca pudiese entregar esta información prácticamente a tiempo real, lo que permitiría corregir, parcialmente quizás, uno de los déficits que se detectó en la primera etapa del proceso constituyente. Esto es la dificultad de acceder a información certera, fidedigna y confiable. Nosotros podríamos hacer en esto una contribución muy significativa a la transparencia del proceso, entregando información sobre su devenir y su desenvolvimiento prácticamente a tiempo real. En segundo término, eh, nuestra oferta implica poder resguardar la documentación eh, del proceso constituyente, acrecentando el patrimonio político-legislativo de la Nación. Luego eh, ofreceríamos, como ya lo adelantábamos, un sistema de información jurídico-constitucional con el más alto estándar a nivel mundial, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del marcaje de la documentación jurídico-constitucional. Eh, hay que decir que además eh, sería una información integrada, porque, por ejemplo, nosotros al igual que los esfuerzos que han desplegado especialmente del equipo eh, de la asesoría técnica parlamentaria, en los que también hemos participado, eh, como por ejemplo el comparador de constituciones, en los buscadores las materias eh, usadas por ambas plataformas serían las mismas, es decir, las del Constitutional Project. Eh, en tercer término, lo que podemos ofrecer es otorgar certeza para la futura labor interpretativa del texto constitucional. Ni más ni menos, que es el tema que especialmente le interesa eh, al Poder Judicial y, y al mundo del derecho. Y por último, eh, yo creo que todos eh, pudimos apreciar cómo el proceso constituyente chileno despertaba un interés en el concierto internacional. Creo que en esta segunda etapa... ...del proceso constituyente, nosotros podríamos ser, es decir, la biblioteca... ...desde el Congreso Nacional, una excelente, una excelente ventana al mundo... ...del de desarrollo y desenvolvimiento de ese proceso constituyente. A continuación, para conocer en detalle el funcionamiento de este valioso sistema... Eh, ...le doy la palabra en primer lugar a, a Karen. Bueno, yo me voy a poner de pie... ...para comentarles acerca del sitio propiamente tal... ...y ante todo agradecerles por acompañarnos... ...durante esta mañana... ...Angelo Pali me acompaña en los controles del computador... De manera que eh, vamos a ir mostrando la funcionalidad que tiene este sistema y cómo se puede aprovechar eventualmente en un futuro proceso, en una segunda etapa, de este proceso constituyente. En primer término, creo que es muy importante comentarles que toda la información que está contenida en el sitio de Historia de la Constitución o Historia del Proyecto de Constitución y Labor de los Convencionales Constituyentes... Es información que ha sido extraída desde el sitio de la Convención Constitucional directamente como fuente oficial de este, de este sistema y que hemos eh, descargado y guardado en nuestro repositorio, particular, particularmente en el repositorio de recursos legales, eh, desde el propio departamento, eso nos permite tener resguardada esa documentación, ya que hemos ido viendo que ha sufrido algunas alteraciones, cambios, en fin, y por tanto tenemos el respaldo de, de cada uno de los documentos internamente en la biblioteca. El sitio comienza o en una primera instancia encontramos un buscador que eh, considera un buscador general, un buscador en todo el sitio. Y además nos permite buscar específicamente en los banners que vamos a ver a continuación, de historia de la constitución y de labor constituyente. Es importante considerar que cuando buscamos en historia de la constitución, lo que buscamos son documentos en base a ciertos términos. ¿ya? Está el foco puesto en la documentación. En cambio, cuando buscamos en la labor constituyente, lo que hacemos es buscar participaciones, y ese es el foco. Hay dos miradas de un mismo eh, elemento base, que es la documentación emanada de la, de la propia convención. Si nosotros vamos bajando, podemos acceder directamente a la historia de la propuesta hoy día, y además a la labor de los convencionales, que les vamos a mostrar en un segundo más, pero antes quiero tener una visión global de este home porque hay mucha información valiosa. Abajo también vamos a encontrar los hitos de tramitación, que es una selección de lo que nosotros tenemos hoy día en el sitio Proceso Constituyente 2021-2022, que considera como primer hito el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, eh, hasta el término que es el plebiscito. Pues bien, nosotros aquí seleccionamos aquellos hitos más relevantes desde el punto de vista de la tramitación, propiamente tal, de la discusión de la, del texto propuesta de eh, Constitución 2022. Si ustedes quieren más eh, información sobre los hitos en general, sobre todo el proceso, pueden ir al avance del proceso constituyente. Y abajo vamos a encontrar algunos accesos directos, ¿ya? que son que tienen que ver con información significativa para el proceso. En primer lugar, tenemos las comisiones. Eh, cuando entramos a las comisiones, vamos a poder encontrar todas las comisiones que están consideradas en el reglamento de la convención, en el reglamento general. Cada una se identifica con un color que hemos, eh, hemos definido en base al color que usaba la propia convención en sus transmisiones televisivas, que diferenciaban así eh, que de qué comisión se trataba. Y si ingresamos, por ejemplo, a derechos fundamentales, vamos a ver que nos muestra un resumen, es decir, cuál es el objeto de la, de la comisión eh, y que ha sido extraído del propio reglamento cuando ha sido posible, porque hay comisiones que no lo detallan tan claro. Los integrantes de esa comisión, desde la cual podemos acceder a su vez a su labor constituyente, ya que todo está interconectado. Abajo vamos a ver las subcomisiones que conformó la comisión, que en este caso son cuatro. Dentro de las subcomisiones, si entramos a una... Podemos ver lo mismo, el resumen, los integrantes y la documentación. Y si volvemos a los documentos que son las actas, que era el documento que emanaba de cada una de las sesiones de, la, de, la, de las comisiones. Y si volvemos a la vista de, las de la comisión, tenemos todos los documentos relacionados, o todas las actas, que elaboró esa comisión en el desarrollo de su trabajo. ¿ya? De su trabajo en comisión. A su vez, al costado derecho de la pantalla, encontramos materias. Y como decía Rodrigo, estas materias eh, las hemos metadateado eh, en base a las tareas que también están especificadas en el propio reglamento y utilizando la terminología que propone el Constitutional Project. Y esto es muy significativo porque nos permite interoperar con otros productos o servicios de la propia biblioteca. Y pensar en un futuro cercano, tal vez tener un gran buscador y poner un término y que nos muestre la historia, la labor, que nos muestra el comparador, y así todas las distintas plataformas que se han ido generando y que han utilizado la misma terminología. Lo cual para el usuario es un, es una, eh, un gran ahorro de tiempo en búsqueda de información. Si volvemos atrás al Home, vamos a encontrar eh, el acerca de... Y aquí me quiero detener un segundo, porque eh, también lo explicó Rodrigo, pero... Señalar que el trabajo que ustedes pueden ver acá, toda la documentación ha seguido un flujo, un desarrollo en, en, cada, en, un, en etapas que son concatenadas y una es prerequisito de la otra, con mucha rigurosidad partimos de una etapa que implica una preparación de cada documento, o sea, no es que tomemos los documentos que están y los ponemos en el sitio, sino que los, los, les, los formateamos y le damos un formato que requiere nuestro sistema, Además, los planificamos, los marcamos cada uno manualmente, los revisamos, o sea, le hacemos un control de calidad a cada uno, y luego se publica y se ordena en una bitácora para darle una estructura. Eh, todo ese proceso se ha hecho internamente, la biblioteca respondió a este requerimiento de manera interna, eh, visto que no tuvimos como la posibilidad de tener web service, en fin, lo hicimos, no, lo enfrentamos y en este caso lo enfrentamos desde el Departamento de servicio no solo la sección que me toca dirigir, que es la que está relacionada directamente con la historia de la Constitución y la labor parlamentaria, sino que también con colegas que no se ven visto enfrentados a este tipo de tarea y que tuvieron que aprender, y eso significó, sin duda, un, un trabajo muy valioso desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista del aprendizaje para conocer, lo que decía el director, lo que hacemos todos también internamente y cómo son los flujos de los propios departamentos y cómo se hace, y cómo llegamos a este resultado. Y bueno, y además que toda la documentación se procesa en base a este estándar que es el acomantoso, de, definiendo entidades, tipos de marcas y con el apoyo de CISRED en todo ese proceso. Si volvemos, ahí. Luego tenemos las fichas biográficas que las va a explicar eh, con mayor detalle Pablo Rubio de la Unidad de Historia Política. Un glosario que nos entrega información acerca de los conceptos que están en el sitio, porque este es un sitio que tiene un componente técnico importante y una terminología muy jurídica, que creemos que para el usuario que quizás no es abogado, o no tiene cercanía tan clara con estos términos, le va a ser difícil, y ahí entregamos los conceptos de cada uno de los términos, los tipos de participaciones que definimos, de manera que la navegación sea más fluida, más rápida y comprensible. Y luego encontramos los acuerdos de la mesa directiva, que es algo que es sumamente relevante. Estos acuerdos eh, nos permiten eh, conocer las decisiones adoptadas por la mesa de la convención y que muchas veces tienen injerencia en el contenido de determinadas normas o son significativas para entender por qué se tomó tal o cual decisión. Están todas ordenadas cronológicamente, eh, también las obtuvimos del sitio de la convención y eh, están disponibles desde acá es una información muy valiosa y que también eh, está contenida y la vamos a, a incorporar dentro de las propias sesiones a las que acceden porque muchas veces se vinculan a una sesión ahora ya vamos a entrar propiamente al sitio de la historia de la constitución bueno este sitio eh, replica o intentó replicar el sitio de historia de la ley. Y eso es porque ese es un producto de la biblioteca, que, bueno, que la biblioteca tiene instalado hace muchos años, somos los únicos que hacemos historia de la ley, es muy valorada, es un elemento fundamental, fundamental para la interpretación normativa, eh, la utilizan mucho los jueces, la utilizan los usuarios, los investigadores, en fin, es, es muy valioso y muy valorado dentro de, la, de, la, de los usuarios que tenemos eh, como biblioteca. E intentamos replicar la vista, pero eh, significó hacer adaptaciones muy importantes, porque cuando se empezó a trabajar en este proyecto, que fue el año 2021, enero del 2021, nosotros no teníamos certeza, eh, ninguna certeza de cómo iba a ser la tramitación. Entonces, estábamos frente a diseñar un sistema con eh, muchas dudas, eh, muchas incertidumbres. Y empezamos a levantar algunas ideas de cómo podía ser, pensando en quiénes lo componían, cómo iba a funcionar, en fin, y definimos algunas etapas que finalmente se fueron ya en el desarrollo y teniendo el reglamento general, tuvimos mucha más claridad y pudimos acotarlas a determinados periodos En primer lugar, y ahí muy destacado, aparece una cronología de etapas de tramitación de la, del, del proyecto. Una primera etapa, hablamos de un debate reglamentario, y que va desde el inicio hasta, eh, el reglame, hasta obtener el reglamento definitivo, o sea, el reglamento general de la Convención, donde se discute el contenido de este reglamento, y de ahí se pasa, digamos, a la etapa de discusión propiamente tal, que es el debate constitucional, y que está destinado a la discusión del contenido de la norma propiamente constitucional, que conformaría el texto de la Constitución, Ahí se identifican las fechas y se identifican cuántas sesiones de pleno, en fin, para tener una visión general del, del proceso. Después definimos una etapa de clausura, ¿ya? o un debate de clausura. Cuando ya se tuvo un borrador, se conformaron estas, estas tres comisiones, que eran transitorias, preámbulo y eh, la comisión de armonización, que eran muy importantes para poder organizar toda esta información contenida, muchas veces repetida, dentro de este borrador inicial. Entonces, esa etapa nosotros le, lleva, le llamamos debate de clausura, donde están, van a estar contenidos los plenos y las sesiones de comisión de, de, estas, de estas tres comisiones. Y luego tenemos una etapa de finalización, que ya va desde el 5, 5 de julio en adelante, sin saber ahí aún lo que pasaría con el plebiscito, digamos, y, y, y termina finalmente con el plebiscito de salida, donde se rechaza esta propuesta. Cuando nosotros vamos al árbol, que también eh, replica un poco el modelo de la historia, encontramos estas cuatro etapas e internamente están organizadas en discusiones en pleno y discusiones en comisión, ya ordenadas internamente de manera cronológica. Hoy día en el sistema nosotros tenemos 300, más de 350 documentos, en total son 600 y quizás un poquito más de documentos que deberían estar incorporados acá esto está en poblamiento nosotros seguimos marcando este proceso para nosotros no ha terminado estamos trabajando para concluirlo pronto entonces encontramos en cada eh, en la discusión en pleno discusión en comisión dentro de cada etapa todas las comisiones y dentro de ella todos los documentos que dicen relación con esa comisión por ejemplo si nos vamos a la discusión en pleno a la sesión 55 podemos ver que al centro nos muestra el texto de la, de, la propia, de, de la propia sesión, nos muestra también metadatos del documento que pueden ser útiles porque no, internamente donde está ubicado el documento y además encontramos algo que es novedoso, que son los documentos de la sesión. El sistema tiene la gracia de que permite incorporar otros documentos que no son propiamente las, las, eh, los boletines en este caso, que replican un diario de sesiones, sino que más bien son documentos que acceden o que tienen relación directa con esa sesión. En este caso tenemos el acta y tenemos varios informes que se dieron cuenta en esa sesión de pleno. Entonces, para el investigador, está en la sesión, se para en la sesión y encuentra todos los documentos relacionados con esa sesión, lo que es una tremenda, eh, facilita mucho el trabajo y que si ustedes ven la página de la convención, todo esto está completamente separado y hay que buscar uno a uno, es muy difícil llegar ahí. La documentación que tenemos hoy día es documentación que tiene directa relación con la tramitación, pero eso no obsta a que se pueda poner toda la documentación que esté vinculada a esa sesión, eh, no solo con la tramitación, estoy hablando de comunicaciones, oficios, que se dan cuenta en una sesión. Y así, por ejemplo, en la sesión de eh, discusión en forma de Estado, dentro del debate eh, constitucional, en la sesión 24, me parece que es... Encontramos unos documentos que nos proporcionaron gente de la AUR, eh, de la Asociación de Universidades Regionales. Ellos nos entregaron algunos documentos valiosos que decían relación con de determinadas sesiones que ellos elaboraron. Y los quisimos poner aquí para mostrar que en fondo se pueden poner los documentos que nosotros vamos considerando vinculados a este proceso. ¿Ya? Y así permite una incorporación de distintos tipos de documentos que lo que hacen es nutrir el contenido y facilitar la investigación. También el sitio eh, contiene una serie de filtros que permite hacer búsquedas por términos, lo, que, lo cual también es una ventaja porque, por ejemplo, si ponemos ahí el término paridad, que es un término que se discutió muchas veces y que tiene mucho que ver con, el, con la propuesta de la nueva constitución, eh, vemos que nos muestra, no veo, 86 documentos, nos muestra 86 documentos del universo de más de 350 donde se discutió el tema de la paridad. Y además nos va mostrando en las distintas etapas y solamente las sesiones. Yo también puedo poner un rango de fecha, si quiero saber las discusiones de paridad del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo, porque me interesa específicamente qué pasó ahí, se reduce, ahí está. Bueno, se reduce el, el número de aciertos, lo cual va mostrando que el sistema es inteligente y va encontrando las discusiones en relación a este término eh, de manera muy asertiva y mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos siete documentos encontrados, haciendo un filtro. Y además nos permite buscar en las comisiones en las comisiones en las que se discutió el término paridad dentro de ese periodo de tiempo o sea cada vez podemos ir agregando filtros lo cual sin duda es un acierto en, en, en la rapidez de encontrar lo que yo estoy buscando además eh, si yo me quiero quiero ir a otra vista de la, de la historia de la constitución puedo acceder a una vista por intervenciones lo cual es bien llamativo también porque nos muestra quiénes son la cantidad de intervenciones que tuvo un determinado convencional dentro de, la, dentro de esa misma discusión, y por persona también, que es otra, otra, otro filtro. Entonces, yo quiero saber en la sesión 24, eh, solamente quiero saber las intervenciones de Damaris Abarca, por ejemplo, en, en el debate sobre paridad, me va a mostrar solamente sus intervenciones. Entonces, el nivel de especificidad va aumentando según lo que yo requiero. Eh, tenemos intervenciones Jaime Baza, en fin y nos va a ir mostrando eh, todo ese flujo. Importante salvedad señalar que en el caso de las sesiones de pleno, eh, los documentos son mucho más nutridos que en el caso de las sesiones, que las actas que tenemos disponibles en comisión y las de comisión a su vez, cuando ustedes las vean y este sitio lo podamos liberar, digamos, que esperamos sea pronto, eh, van a ver que también son muy distintas entre sí. Va a depender de la comisión. Esto porque fal no hubo, digamos, un criterio único para elaborar esas actas y, por tanto, eh, nosotros las extrajimos tal cual. Entonces, la información que pueden entregar muchas veces es disímile entre sí, pero tiene que ver con, una, con la elaboración o con la fuente. Eh, toda esta información, además, se puede descargar. Yo me la puedo llevar, me puedo llevar el texto completo, me puedo llevar algunos documentos, puedo hacer una selección. y Por ejemplo, acá... Eh, nuestros ingenieros eh, trabajaron un modo, una modalidad SIP para descargar, porque la cantidad de documentos y de, de páginas hacía que la descarga pudiera ser muy lenta. Entonces, se llevan un zip y yo me puedo llevar toda la documentación de una vez o bien toda la documentación seleccionada en base a un determinado término. Bueno, si, si volvemos al Home... Como yo les había dicho, eh, es importante mirar este sitio desde dos perspectivas, desde la perspectiva de lo que yo busco en un documento y desde lo que yo busco desde el trabajo de la convención. Eh, la, cuando yo miro desde el trabajo, a su vez hay dos productos, que son la labor de los convencionales, de las y los convencionales, y las fichas de los convencionales, que fueron la primera parte de este trabajo que fue liberada el año 2021, y eh, que, que en el fondo lo que busca es entregar información significativa de quienes componen este órgano, que en un momento no sabíamos cómo iba a funcionar, cómo iba a ser. Y para eso voy a dejar a Pablo, que eh, va a explicar más en detalle sobre la ficha. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a los colegas y también a los colegas de Santiago, que están mirando esta presentación. En primer lugar, dos cuestiones previas antes de hablar de la, de la ficha biográfica. Lo primero es que, como señaló Karen, este es un, un producto que, que se elaboró con antelación a la elección de los mismos convencionales y se liberó una vez ya electo. Entonces, ese, la inmediatez de la información contenida en las fichas biográficas representa, yo creo, el, el término de, de, un, de un trabajo bastante arduo de levantamiento, análisis de información que se hizo con, eh, con previamente a la elección, incluso de los convencionales del del 15 y 16 de mayo del 2021, entonces un trabajo que abarca un tiempo incluso eh, anterior a la misma elección. Lo segundo es que la elaboración de estas fichas biográficas definidas como un producto que presenta información pública y privada de los protagonistas de la convención constitucional en este caso, responde a ciertos criterios y esos criterios responden a una cierta experiencia que la unidad de historia política y la sección de historia legislativa y parlamentaria han desarrollado en cuanto a las reseñas biográficas parlamentarias, un producto bastante visitado y que contamos un número de alrededor de 4.150 eh, reseñas, sobre todo por, en primer lugar, el método de trabajo, y lo segundo, el, el, la experiencia y la práctica que el equipo tiene en torno al levantamiento, al procesamiento, al análisis y a la redacción de este mismo producto. Entonces, yo creo que, es, que estos dos elementos forman parte de la peculiaridad, quizás dentro del, del, del sitio de, de historia de la propuesta de la constitución de este producto en particular. Bueno, eh, y por cierto, este es un producto que está ya abierto desde julio, desde, desde julio del 2021, eso sea, también es importante considerar, se puede ingresar tanto de, del sitio Proceso Constituyente o del sitio Historia Política de la biblioteca. Eh, lo primero es que, que muestra el, el, esta parte de, la, de las fichas, tiene que ver con una galería de los 155, 154, finalmente siendo los, fueron los protagonistas de, de la redacción de esta propuesta constitucional. Y al lado izquierdo también arriba, presenta información esencialmente jurídica e histórica de, de los procesos constitucionales anteriores. Eh, de la serie de decretos que fueron dictados para la, la, la convocatoria a plebiscito, los reglamentos de la, de la Convención Constitucional y también eh, los criterios con los cuales fueron elaborados, como yo les comentaba a ustedes, que responden a la experiencia del equipo en, en cuanto a la elaboración de las reseñas. Principalmente la neutralidad, la confiabilidad de las fuentes y la rigurosidad histórica de, del uso de la información. Eh, bueno, como ya se ha dicho... El, lo que se pretende con, con la elaboración de esta, de esta ficha fue eh, poner a disposición, tanto de los convencionales como de la ciudadanía en general, información eh, sólidamente respaldada, pública, de eh, la vida eh, política de, de cada uno de los 154. Vamos a mostrar un ejemplo para ver más o menos los criterios y la información que contiene cada una de ellas. Se divide eh, más bien en cinco partes, siguiendo los criterios anteriormente descritos. Familia y juventud, estudio y vida laboral, trayectoria política y pública, temas de interés y propuestas constitucionales de campaña, que esto evidentemente se aleja ya de una reseña clásica parlamentaria, y la integración de comisiones, información también bastante relevante. Al lado izquierdo también eh, tenemos los cargos, la fecha de nacimiento, eh, la, mil, la militancia en, en partido político y y como les comento, fue una eh, también el, el programa constitucional que presentaron a la, a la Convención, presentado en el CERVEL, el discurso de apertura de la Convención Constitucional, en, en uno de los primeros plenos, cada uno de los 154 hizo un, un, un discurso planteando su, su, su, su tesis principales o, o su mirada del proceso, y también las redes sociales de cada uno de los convencionales. Eh, en este caso, la, la, la reseña de esta, de esta convencional... Eh, en general eran, eran se, se transformaron en reseñas con bastante trayectoria, en este caso una trayectoria profesional, académica, que fue, digamos, sólidamente sintetizada, eh, de tal forma de, de ofrecer, de que, de ofrecer al, al, al usuario una información clara, objetiva eh, y con criterios también de, de, de análisis histórico y político y un criterio también bastante delicado en cuanto a cómo se presenta la información. La última parte de la, de la reseña, de la ficha de, lo, de los convencionales, responde a la labor constituyente y para eso voy a dejar a mi colega Denise. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, a mí me corresponde mostrar la parte de la página, que es la labor de las y los convencionales constituyentes. Este es primero que nada, no, un servicio en línea que pretende mostrar el trabajo de los convencionales constituyentes, tanto en los plenos como las comisiones, eh, todo, todo ello en pos de la transparencia del proceso. Al ingresar en la parte inicial llegamos a esta página que nos permite eh, revisar los convencionales constituyentes a través de distintos filtros. Eh, primero hay que dejar en claro que esto, esto, esto se hizo eh, teniendo como fuente la sentencia del Tribunal, Tribunal Calificador de Elecciones de junio del 2021. Entonces, aquí lo primero que vemos es este hemiciclo con los colores según los partidos eh, que representan, lo que va variando según eh, vamos cambiando eh, acá abajo los, los partidos. Además, a este lado encontramos una serie de filtros que en los colores gris están los totales y que podemos ir eh, ocupando los filtros para ir eh, haciendo la búsqueda que uno quiere, por ejemplo, en el caso de... podemos marcar, vamos, Chile, que nos muestra que hay 37 constituyentes, eh, las mujeres son 16, y a la vez eh, de la región del Maule eh, son dos. Y ahí nos arroja las dos eh, convencionales. Eh, además, si hacemos otra búsqueda, por ejemplo, en eh, la de dignidad, eh, hombres y por Valparaíso nos va a arrojar un solo resultado, además estos resultados se ven reflejados en, el ma en un mapa que hay allá al costado en que se ve que efectivamente es uno el convencional constituyente por Valparaíso eh, luego para borramos estos filtros y al centro tenemos la foto de cada uno de ellos entonces, para poder revisar las fichas y la labor convencional, podemos eh, acceder ya sea desde de la foto en que se nos muestran el total de búsquedas, el total de resultados para esa búsqueda de Carol, Carol Baum, o también, si retrocedemos, podemos acceder buscando ahí a la, la o al convencional que queremos eh, revisar. En este caso vamos a revisar a Maris Abar y nos arroja 98 resultados para Damaris Abarca. El primer resultado es el que nos arroja a la ficha de la convencional, y como decía Pablo, desde ahí podemos revisar la labor de la convencional abajo, en que nos, se nos arrojan todas las, inter, o sea, todas las participaciones que tuvo ella en la convención, tanto intervenciones en comisión, intervenciones en pleno, iniciativas, indicaciones y comunicaciones. Luego, al ingresar, revisamos, por ejemplo, los documentos, en este caso una iniciativa. Y al pinchar la iniciativa, nos lleva directamente al documento que se descarga desde el repositorio. Y esta es información que se extrae directamente de la página de la convención. Podemos revisar una intervención en comisión. Aquí al costado, no, no, este es el, en el fondo el resumen de donde encontramos la información y luego al centro encontramos la, la intervención propiamente tal. Eh, ya, si volvemos a, la, a, la, a los resultados arrojados, eh, bueno, como dije, primero arroja el resultado que se refiere a la, a la ficha y a la que nos permite acceder a la, a la ficha. Y a la, al cuadro de la labor constituyente, pero para abajo se nos entregan primero las intervenciones de ella y luego, al final, los documentos en los cuales ella tuvo participación. Como, por ejemplo, ahí las sesiones en las que tuvo ella participación. Y a mano izquierda nos permite filtrar eh, por eh, una búsqueda más específica. Por ejemplo, en este caso... A la misma Marisa Barca podemos revisar las intervenciones que ella tuvo en la Comisión de Derechos Fundamentales y entre determinadas fechas. Por ejemplo, entre el 1 y 31 de diciembre del 2021. Entonces ahí nos arroja cuatro resultados. Y como dije, ordenado primero por las intervenciones y luego los documentos en los que ella tuvo participación. Bueno, para finalizar, un poco recalcando lo que decía Karen, eh, hay que dejar en claro que el foco de esta página de la labor de las y los convencionales está dado en las participaciones. ello A diferencia de, historia, eh, de, historia, de la historia de la Constitución, en la cual el foco está dado en los documentos, y bueno, todo ello eh, en busca de fomentar la transparencia de la información que se va dando durante el proceso constituyente.